Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un directo con Jesús de Dude Beach Tennis. Hola Jesús, a ver ahora cuando estés, te sumas. A ver si está todo ok. Dude. Creo que te he agregado. Ahora. Hola Martín, yo ya. hombre Jesús. A ver, a ver, bueno, buena, buena, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha ¿Te bien, estás? bro? Dime. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo lo escucho bien. ¿Tú me escuchas okay. a mí? ¿Bien? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que eso no, no tengo los audífonos y, y, y ando con el, con el audio del teléfono. entonces ¿qué le Bueno, no te preocupes. Va a salir bien igual. Sí, es tú. madrugada para ti casi, ¿no? No, es 10 de la mañana. Tranquilo. Ah, bueno, bueno. Ya, sí, ya salí, ya salí. Me paré a las 6 de la mañana. Estoy ya activo. <ríe> qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, aquí ya son las seis de la tarde, claro. No, ya, está listo. La, tenemos, una, tenemos una diferencia buena de horas. Sí, sí, total. Bueno, Jesús, vamos a esperar un poquito a ver si se suma más gente y después empezamos a conversar. Va a ser una charla sí. informal entre nosotros para contarnos cosas. Eh, tu experiencia, tu experiencia post-escuela Beach Tennis. Y bueno, y, y todo esto. Buenísimo, profe, buenísimo. No, que... ¿Dónde estás viviendo ahora? En San Diego, ¿verdad? San Diego, sí. San Diego, California. Exactamente. Sí. Viví, ya llevo un año y medio aquí. Y vivía antes en Chicago, pero... Bueno, inclusive hoy San Diego se encargó de, de, de recordarme a Chicago por el frío que está haciendo hoy. La es que... <risa> Sí, sí, no. inclusive las clases las clases de la, de la mañana las tuve que cancelar porque todo, la brisa está cosa de... ahí se cortó un pelín un poco. a ver, hola, hola sí, sí, listo Ahora. pero sí, la, las clases en la mañana se cancelaron por, sí. por la brisa la brisa Kenley, bueno, injugable <ríe> sí. tú eres, tú eres de Caribe hombre no sí, puedes estar en el frío Claro, claro totalmente, totalmente Yo, inclusive en Venezuela eh, Yo vivía como así Como a 40, 50, como 50 minutos de la playa Y Ajá. siempre que podía iba Siempre, o sea No había manera de que no, no, no, o sea, que, no, que no Que viviera lejos de la playa Nada más en Chicago, no sé cómo vivir. Y cuando todavía ahí estaba el lago pues Y pues, Agua, parecía... Algo sí, Algo de sí. horizonte sin nada Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría, macho, que estés ahí ahora pasándolo bien. Sí. Eh, ¿de ¿Qué edad tienes tú, Jesús? Que nunca te pregunté. 30, cumplí 30 en marzo. Ah. Ya estoy vale. tocando ya la mitad de la vida. Bueno, por la mitad estoy yo, mira. ¿Sí? Qué bueno. Debe eh, mantenerse sano todo el tiempo, ¿no? Porque así sí. me, la hackeamos, la, la tiramos y la hackeamos la vida. Sí, sí, siempre con alegría y entusiasmo y, esta, y ejercicios que vienen muy bien. Sí. Bueno, Jesús, más o menos ya vamos a ir empezando. Eh, ya me has contado que tienes 30 años. Bueno, yo creo, sabía que eras joven, no sabía cuántos tenías, nunca lo habíamos hablado en realidad durante todo el curso de la escuela. Y. Y bueno, eh, eh, eh, buenísimo que ya lo, ya lo sabemos. Sí. Jesús, bueno, la idea es esa, como te dije. Eh, hablar de tu experiencia, primero, en, en la escuela Beach Tennis. ¿Qué significó para ti? Cómo, ¿Cómo estabas antes de conocer la escuela? Si te tenías ganas. Y, ¿Y a qué llegaste? Que eso es lo que nos interesa a muchos de nosotros, y de los que están escuchando, además de conocerte. Eh, nos interesa saber a ver cómo ha sido tu paso bueno voy a hacerlo yo me estoy extiendo la y bueno pues así que si en algún momento usted me dice menos me la corta también bienvenidos y dar una como una, una, una reseña de cómo llegué a luis Tenis. prácticamente yo, yo la primera vez que yo tuve en contacto con el vista fue en venezuela hace aproximadamente, no sé, como unos seis años más o menos, seis, siete años, nadie conocía acerca del bistening. De yo lo veía como un deporte, ni siquiera un deporte, como un hobby, algo así como que la gente va, lleva una raqueta y se pone a jugar ahí en la arena. Y yo ah, bueno, no pasa nada. Pero sí, la primera vez que lo intenté, yo dije, coño, este", cuando leía la raqueta, dije, coño, está, está, está, está interesante, está divertido, por lo menos, ¿no? Entonces, eso fue pues, una sola vez. Con, con un amigo mío que sí él ya ya iba a torneos en Aruba y estaba en la movida de Visteni como tal luego este cuando cuando ajá, me, me, me vine a los Estados Unidos toda la vida yo toda la vida soy deportista y toda la vida he jugado básquet he jugado softball y juego ligas y pero siempre estoy met, más que todo con el baloncesto siempre o sea siempre es mi deporte entonces hace un año y medio me mudé aquí a San Diego eh, y bueno eh, como todo lo primero que que, que, que hice fue encontrar un grupo de baloncesto miren encontré el grupo me uní todo, listo buenísimo estoy haciendo mis ejercicio estoy contento entonces eh, en exactamente hace un año me ocurrió una lesión en el tobillo que una lesión que casi me fracturó el tobillo que bueno se me partió casi yo creo que pues no se me partió porque bueno porque dios es grande y me dejó fuera de la cancha de básquet, pero o sea que es imposible. Yo dije no me recupero de esta, con esta no voy a volver a jugar. Pero bueno, me puse la me puse la meta de recuperarme, hacer mi rehabilitación. Y cuando cuando estaba ya empecé a hacer la rehabilitación en arena, hacer, hacer ejercicios de estabilidad, eso empecé que a, a, me di cuenta que aquí en San Diego juega mucho voleibol, que el voleibol es un deporte como decir el deporte claro. de aquí. El conocido es, es más conocido que, que nuestro deporte. Sí, de hoy. Sí. Total. Ahí en todos los en todos los postes en todos los pueblos en la playa puro voleibol y tenis aquí juegan voleibol y tenis voleibol y tenis voleibol y tenis entonces eh, un día estaba haciendo la rehabilitación en la playa y, y veo un grupo de vistenis. y yo ah mira el grupo de vistenis. yo yo yo quería jugar. como que yo yo quedé con las ganas hace como ocho años de, de volver a intentarlo pues pero también uh -huh. a ah, que número estas eran costosas en Venezuela no las vendían yo ah no, ni le paré. Entonces yo digo, voy a escribirle un grupo, a escribirle, voy a buscar en internet a ver qué, qué me sale de, de, de nada, de Vista y San Diego, ¿no? conseguí un grupo y bueno, decidí la primera vez y bueno, aquí estoy. Me parado. Bueno. O sea, después de esa vez yo creo que son, más los, son menos los días que faltó, o sea, que, estoy, que, que no tiene la playa y que estoy aquí en mi casa, pues. o sea, me la paso en la playa. Termino de trabajar, me voy a la playa, así sea, no sé, a tirar pelotas al, al cielo. Al cielo porque, qué bien, oh, qué bien. Y, pero, y, y este, bueno. empe, ¿empezaste a tomar clases o algo cuando empezaste o...? Eso, eso fue, ajá, cuando yo empecé aquí al grupo, eh, era un grupo como de, de, de mi top, o sea, como un grupo de gente que va, disfruta el visteni, eh, pero nada, no hay no me di cuenta, o sea, como que yo, yo, que, yo como, todos los deportes que he jugado, todos los deportes que he jugado, soy de que me empapo en el deporte completamente. O sea, yo no veo algún deporte, así como, así como vi el bicentenio esa vez y dije, nah, bueno, no, bueno, sí, no, yo es que por lo menos si voy a jugar metra, vamos a jugar a trompo, yo, yo, lo que sea, yo me voy a, a poner, yo quiero ser el mejor, quiero ser, entonces, obviamente yo empecé a buscar información y internet, toda la información regada, toda la información, había mucha información, pero... Mm. No había o sea, todo, sea todo estaba regado. Entonces, yo, una cosa, o sea, como que estaba, había algo por aquí, algo por aquí, algo por aquí. Y yo pregunté a una persona aquí en, en San Diego, le pregunté si hay alguien que daba clase de aquí. Y me dijeron, si sí, hay un brasilero que viene que está aquí, creo que viene dentro unas semanas y va a una, una escuela, una, unas clínicas. Y yo, ah, yo quiero porque o sea, yo no sabía nada. De, yo nunca, nunca jugué tenis ni profesional ni nada. O sea, mi vida sí. ping-pong, bueno, bebiendo con los amigos. <risa> Pero ya, pues, entonces, este, nada, eh, ahí me pues tomé una clase con él y de verdad que, bueno, me, me, me abrió la mente muchísimo. Y dije, no, bueno, aquí hay un... Esto no es nada más un un, un hobby así de, bueno, aquí hay competencia, que hay técnica, que hay ejercicio, que hay eh, trabajo que hay que hacer. O sea, hay, eh, o sea es un amplio. O sea, me, me abrió la mente completamente y yo dije, bueno, sabes que yo... yo Quiero, o sea, quiero, quiero dar clase con él, porque quiero primero ser mejor ya aquí en Santiago, porque ya yo, yo empecé a practicar y dije, yeah, ya quiero ser mejor, ya quiero ser mejor, ya quiero ser mejor, quiero ser... entonces empecé a entrar con él, empecé a entrenar a agarrar clases semanales y fui mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y de, de, de pronto yo digo, bueno, siento que estoy mejorando, pero no conozco todavía. O sea, me, me hace falta como que hasta las cosas fundamentales, a pesar de que uno, uno en práctica lo sepa. Claro. O sea, saber realmente si esa es la técnica, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, cómo lo puedes mejorar. O sea, no, no, no encontraba la manera porque el coach era muy bueno. O sea, el coach sí. era muy buen jugador y era muy bueno todo, pero igual yo sentía que yo no, yo no, yo no tenía el conocimiento. Yo decía, no, no. O sea, no, no, yo no no te, llegaba, no te llegaba fresco no. todo. No, exactamente, yo no soy. Yo no era capaz de decirle a alguien, y más también porque, bueno, ellos son brasileños. Bueno, yo, yo ahorita, ahorita es que estoy aprendiendo portugués, más o menos sé, pero, pero era como que bueno, eh, yo quisiera aprenderlo de tal manera de que yo a mí me llegue cualquier persona y yo le diga, mira, esto es así, esto es así, como como en el por menos no, no, te hago la, la comparación con el básquet. A mí la persona ¿sí? el baloncesto, o sea, yo puedo enseñar a quien sea en, a, a cómo jugar básquet, por eso que ¿sí? yo. Me, toda mi vida he jugado He hecho cursos, he, he hecho muchas cosas Sí, estás, y... metido en el, estás metido en el deporte Totalmente Y eso es lo que yo quería lograr con Luis Tennis no, no nada más ser jugador Sino que ahora ya también se me despertó el Mira, y quiero cualquier persona que me pregunte Enseñarlo también, obviamente Y quería como, como el grupo Era un grupo como de, de, de, de diversión Por decirlo así, quería también hacerlo competitivo Porque a mí no, no le veía mucho sentido de solo ir a jugar y a disfrutar. O sea, bien, está bien por sí, plan. Sí. Pero ya yo quería competir, yo quería empezar a, bueno, a ganar medallas y a, a, a ¿sabes? Y a, a ganarle a todo el mundo, que en realidad era eso. ¿no? Sí. Era sí, mi, ego, mi ego diciéndome como que tiene que ganarle todo, así que bueno, enseñale a jugar a la gente para que le gane también. <risa> <risa> Pero, Son distintos puntos de vista, ¿no? Hay gente que solo va quiere ir a jugar el fin de semana o el día que vaya, a pasar la pelota y a divertirse con sus amigos, ¿no? Total. En tu caso estaba buscando Total. y más cuando ya estaba fuera de las canchas de de básquet todavía no tenía la fortaleza en el tobillo de por la lesión claro. yo dije nada o sea yo tengo que o sea yo no puedo estar sin hacer nada yo tengo que hacer un deporte tengo que ejercitarme tengo que hacer algo y con el fitness lo estaba lo estaba encontrando no tenía tanto claro. riesgo en el tobillo, y yo dije bueno y de paso el impacto físico no era eh, tan grave como el de como el del básquet y claro. dije bueno yo bueno yo quiero o sea quiero quiero que como un grupo de personas que compiten aquí conocí unos, unas personas que eran pro y con ellos empecé a jugar pero pero ellos también ya estaban como en el punto donde bueno ya ellos son suficientemente buenos son suficientemente buenos pero nunca enseñaron nunca enseñaron a más nadie pues o sea, como que entonces ellos ya casi que ni jugaban porque era con, con quién vamos a jugar entonces no había nivel para esos, digamos. Sí. entonces cuando yo vi cuando yo entré al grupo entraron varios amigos míos también mm. que que nada que juntos empezamos a buscando videos aprendiendo y, o sea así con toda esa información regada que de que, que hay en internet empezamos Ajá. puro eh, empezamos a, a mandarnos videos mira esto mira lo otro mira lo otro pero yo decía no es que, es que esto no o sea está bien eso está bien pero yo no puedo aprender así o sea yo si ahí no hay o sea yo, ahí donde yo yo en, en mi primer torneo yeah. después, yo hablé con un amigo venezolano que él es coach y da clase en Orlando. Y fue donde yo le, yo le comenté mi, mi inquietud a él. Y él me dice: Mira, yo te voy, te voy a recomendar algo. Te voy a recomendar que te leas el libro 13 Golpes. Y yo, ¿cuál es ese libro? 13 sí, Golpes. Bueno. Yo, ahí tiene todo. Ahí tiene todo lo que tú me estás diciendo que quieres buscar. Ahí está. Y yo, bueno, 13 Golpes. Y yo, bueno, 13 Golpes será Un, será un, un libro, imagino, no sé. De que la habrá escrito alguien alguna vez, y yo bueno, no importa. Yo ahí terminé el torneo, llegué el lunes a mi casa, busqué 13 golpes, boom, compré el libro, ya, y empecé a leer. Y dije nada, o sea, aquí está todo, o sea, aquí está literalmente todo, y, bueno. aquí, okay, y estructurado el índice, de cómo casi que cómo, cómo entrar a la cancha y cómo salir y irte para tu casa. <ríe> Eso está completamente. Sí, bueno, entonces, bueno ese, ese libro fue hecho con esa finalidad, ¿no? de, de promocionar el deporte y mostrarlo de la mejor forma que se podía, ¿no? que se puede. No, no, para, no, sí. Mira, mi el, parte. Esto, mm. Ese libro para mí fue como que un antes y un después, porque si, si ve la clase con el profesor, fue como que, mira, esto, es un, esto sí, de verdad es serio, un deporte serio, pues él está compitiendo, él, él representa a su país, y yo como que, bueno, el libro fue como que, mira, ahora está este lado que es el, como que para que tú puedas para que tú aprendas y o sea lo que tú querías que era lo que yo quería perdón que era toda la información estructurada y no estar en horas en internet y buscando aquí y allá y aquí y allá estaba sí. todo en el libro entonces me leo el libro como en menos de dos días o sea que me leí todos los golpes y todo y yo sé, además yo ni sabía que habían o sea, que el, o sea no sabía absolutamente que habían golpes propios de Luis pues que eran todos los golpes básicos, así como un tenis normal y yo. Entonces, eh, después de que me leí el libro, ahí fue donde, eh, ¿cómo se llama? Di con la página y di con la, la, masterclass, la primera masterclass de, de, bueno. de... Entonces, cuando obviamente yo me meto, no me la perdí, la, vi toda la masterclass y dije, no, o sea, yo necesito hacer esto, o sea, independientemente si yo en un futuro vaya a dar clases, si yo voy a montar una escuela, si yo, yo, lo, yo lo necesito para mí. Porque a primero, ¿qué hay para poner el viste? Y segundo, algo que no se te va a olvidar nunca. O sea, uno, uno como que lo que aprende, eso no... O sea, lo que uno aprende bien, eso no, no te lo lleva, pero hasta falta. Sí. De, Entonces... De, Jesús, eh, en la escuela, bueno, entraste a la escuela. La verdad que fue un placer eh, que hayas pasado por aquí. ¿Y ¿qué, qué tal fue para ti la formación online? Así que mucha gente no, no sabe cómo funciona. Y, y bueno nosotros trabajamos tú ya lo sabes ya eres parte de, de la escuela y eres parte de la comunidad de, de expertos que qué, qué experiencia tuviste cuando, bueno, cuando viste es, algo online sí, una, una es una de las cosas que yo al principio dije como que bueno esto estaba muy bueno pero yo dije como que bueno online estaba un poco así como no sé si sí, no indeciso yo dije como si algo que yo necesito que alguien, alguien me corrija casi que bueno mira esto es así esto es así no, o sea, como online, eso no. Yo, o sea, capaz, no sé, de verdad que lo subestimé mucho. Dije, o se tomó mi prejuicio. Dije, no, puede decir que sí, puede que no. Cuando me puse a investigar un poco más, por lo menos cuando entré a la masterclass, ya ahí dije, sí, yo, o sea, yo, yo con mis ganas y con la información que está, yo sé que yo le puedo sacar a esto a, eh, mucho, mucho, mucho eh, beneficio. Mucho beneficio. Entonces, este, nada, yo, yo dije, como que, ¿sabes qué? Yo, al final, cerca aquí en, en, en San Diego, no lo va o sea, no no a encontrar nadie. Y viajar sería pas, pasar dinero, gasto, pasar semanas en no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Entonces, aprendiendo yo... en otro lado, ¿verdad? Es, ¿Cómo? Aprendiendo en otro lado, digo, aprendiendo... Exactamente. Y uno no sabe cuánto, ¿sabes? Son, los gastos son muchísimos y, y uno no sabe si ni siquiera si, ¿sabes? Como que... Ni siquiera aquí cerca uno conoce una escuela que uno diga, mira, honesto, aquí te vamos a formar, pues no, sino que sí, capaz ya. coach, amigo tuyo, que bueno, te vamos a enseñar esto, esto y ya. Entonces, no sé, yo dije, bueno, nada, esto es lo que yo necesito. Si, si Dios me lo puso enfrente, yo como que más claro no puedo estar aquí. Sí, es. Entonces, nada, yo eh, igual, así como como con, mi, igual con mis prejuicios y mi, mi, mi, mi duda. Te animaste. Eh, me animé, yo dije, me animé. Esto no, o sea, yo dije, es que, o sea, como que esto no puede ser peor que como estoy. Ahorita es que no sé nada, ¿me entiendes? <risa> es este, que algo me va a pasar, este tío me va a pasar alguna información. Algo, algo, eso dije, algo va a pasar, <risa> pero, pero por lo menos voy a estar mejor que, que ahorita, pues, así sea bueno. que, que lo que sea. Entonces, bueno, nada. A, aprovechamos, le contamos a la gente cómo funcionamos, que. Tenemos toda una plataforma con toda la información, con todo el contenido. Eh, y bueno, los, los alumnos que han pasado por la escuela, y que en este momento están en la escuela, que tenemos otro grupo que ya está funcionando, vienen al contenido, lo estudian, lo revisan, lo suben, lo bajan, lo miran a cualquier hora del día desde su casa. Y durante una semana están preparándose dos temas de lo, del contenido, que por lo general son golpes, eh, para poder hacerlo de la mejor forma posible, eh, siguiendo la, la estructura que marca la escuela y, el fin de, y en la siguiente clase entre todos miramos los golpes de cada uno y actuamos como profesores compartiendo toda la información. Yo creo que esa es la parte más rica del, del curso. ¿A ti qué te parece? Sí, sí, totalmente. Primero, primero obviamente, toda la, toda la teoría y toda todo la teoría fundamental que hay estructurada ahí en el en el, en el curso. Yo eso lo, lo, también lo que me animó a entrar, el, como el pensum, por decirlo así, todo el pensum, desde los golpes hasta las reglas, hasta lo, todos los bonos, que es todo lo que, todo lo que, todo lo aparte, eh, toda la parte como... Complementaria como, y, y parte. De... Y, y, y como no, sí, como... Eh, es, es, es, esa, eso que, que muchas cosas esa, esa, esa, esa, justamente eso que, que mucha, muchos muchos coaches no tienen que es como el carisma el, el, el, el, el saber cómo llegar a los jugadores o sea, inclusive sí. esa parte o sea, hay mucha información dentro, dentro del curso sí. este, la pedagogía eso todo todo lo que es la sí, parte sí. de pedagogía. este y bueno nada yo dije bueno este, ya vi el pensum entré y cuando fue la primera clase no bueno que sí me pareció una herramienta súper poderosa porque yo pensaba antes de entrar a la clase, antes de inscribirme en el curso, que iba a ser o sea, así como estamos haciendo un live. En la clase Gustavo Jesús. Listo. Yeah. Cuando yo veo que no, que vamos, vamos, la, la primera tarea, el primer, el, primer, el primer golpe, subimos los videos y tal, y yo, y este, bueno, estoy en la clase con ocho personas y de repente, bueno, si sí, vamos a ver el video de eso haciendo nada una una bolea. y hay ocho personas que saben más que yo del tema o, o, o igual que yo Y está, está el profesor experto y todos están ahí no para jugar sino simplemente para mejorar y para dar un punto de vista es como bueno o sea ya aquí cambia mucho las cosas porque no es solo lo que lo que dice el profesor no mira estás es así no sino que sí. hay así como como el fútbol así como somos por ejemplo un ejemplo el fútbol el fútbol se juega en Brasil de una manera. Y en Alemania se va de otra manera, pero sigue siendo el fútbol. Y, y tiene su técnica y las dos también. Y bueno, aquí es, funciona prácticamente de la misma manera. Mírate, usted, usted que está en España, un profesor experto, eh, está la gente en Puerto Rico, eh, los, profesor, los, los otros profesores que están en el curso conmigo de Puerto Rico, están en Argentina, y todos diciendo como que cómo mejorar la técnica, o sea, eso me parece que, que eso ya es como... Como que o es sea, una herramienta súper poderosa porque cada quien con su estilo se aprende cosas nuevas, como, como, se aprende vocabulario nuevo, o sea, porque muchas, eh, mucho, muchas veces aprendimos que un mismo golpe tiene como cuatro nombres, cinco nombres claro. este, eh, y técnicas y técnicas, o sea, a pesar de que está la fundamental sí. una venía el puertorriqueño y decía, mira este, nosotros, nosotros aquí hacemos así, por esto y por esto y, cada, y todo estaba bien pero solo, por un, solo por, por un golpe que yo subí, se creó un debate y una... Y una súper, o sea, super, super, pero que todo el mundo sí, enriquecer y todo el mundo, todo el mundo aprovechaba, no solo yo que subí el video yo, por ejemplo, claro, sino claro. inclusive, o sea, cuando me, me hacía a mí, me, me hacía a mí papé, cuando yo tenía que hacer papel de coach que que a evaluar los videos de las demás personas, yo ve, yo me veía también ahí, o sea, yo en mis videos yo decía, mira, yo, yo también hago eso, pues, o sea, yo también yo hago esto, también hago lo otro, o por, por ejemplo yo decía, bueno, yo creo que lo que yo bueno, yo creo que ese golpe está bien, y de repente venían dos personas más, o usted, profesor, le decía: No, eh, lo que pasa es que tienen que hacer esto y esto, y yo mismo, tanto, no solo con mi video, sino con el video de, de los 8 alumnos, mejoraba solo una técnica. ¿no? O sea, todo lo que podía mejorar es solo un golpe, solo una técnica. Ahora, sí. ahora O sea, como le digo a la, a la gente, o sea, imagínense hacer lo mismo, el mismo análisis, pero con, con todos los golpes y con toda la todo lo que tenga que ver con Luis Tenis en todos los puntos de vista, todos los, todos los aspectos, mejor dicho. Sí, sí. bueno, de, el curso dura dos meses, se estira siempre un poquito más, entonces nosotros tenemos posibilidad de estar dos meses compenetrados con, con, con toda la técnica, la táctica, los desplazamientos, crear ejercicios, que es lo que proponemos desde la escuela, eh, eh, eso, eso, que, bueno, me alegra mucho de, de que lo cuentes tú así de esa forma, porque es el punto de vista de, de alguien que estuvo adentro como alumno, ¿no? Sí, eh, no, es, es importante, profe, el, el, cómo, el cómo enseñarlo. O sea, porque muchas veces uno, uno puede saber cómo que, bueno, esto es así, esto está mal y esto está mal. Todo, todo el mundo tiene la habilidad, de saber qué está mal y qué está bien. Más, claro. más es muy, o sea, lo, la, lo que la gente realmente no sabe y lo que realmente aprendemos aquí es cómo enseñar, cómo enseñar. ¿De qué manera lo vas a enseñar y a las personas que no lo saben? Claro. Y eso es lo, lo, como que el, el jugo de este, de este, de este curso. Güey. Que eso sí. por otra Solo de decir que, bueno, el curso está planteado para que aprendamos la técnica básica, la técnica general de cada uno de los golpes, para luego poder trasladarla a las distintas situaciones de juego, ¿no? que ese es el objetivo. Por eso a veces parece, dice, no, esta volea la hice así porque tal. Sí, si no pasa nada, está bien. fuiste a resolver una situación. Pero si uno tiene, es lo que nosotros siempre hablamos en la escuela, ¿no? si uno tiene esa técnica básica bien eh, compenetrada con uno mismo, la puede desarrollar dos metros más allá, un metro más arriba, un metro más abajo. El golpe siempre va a ser el mismo. ¿no? Y bueno, Total. a veces eso es lo que, pero bueno, enriquece mucho. La verdad no, que... Eso es, el, es, lo, es para, para mí personalmente lo, lo más poderoso que tiene el curso y obviamente la información que está clara y súper bien explicada con un, con un lenguaje súper digerible no es algo que uno no ni va a entender no no todo está como que si o sabes lo, lo, lo como que no hay no hay barrera que, que, que te diga mira no no vas a aprender no sabes no no vas a aprender pues o sea está todo dado más las ganas que uno porque eso sí es otra cosa yo, una, de las, una, una de las cosas que yo yo personalmente estaba con, con mi duda era como que bueno, no, que online, que no, pero yo dije, bueno, yo lo voy a dar porque al final, yo, o sea, si, así sea que te, que, que la información nada más. Mis ganas, mi, o sea, mis ganas de aprender ya con eso yo estoy bien, ¿me entiendes? Yo me, mm. Ahora yo me consigo con todo esto y las clases y, y los videos y cada quien subiendo y opinando y compartiendo. Y, yo dije, bueno, esto es increíble, o sea, esto me parece buenísimo, ¿verdad? Y. Sí. Eso. Y que, y que, bueno, ahora conocí mucha gente que, por lo menos yo me viste ni era aquí en San Diego, y mis amigos venezolanos que estaban en el mundo, que hay algunos. Pero ahora conozco gente de, de coach, o coach, ni siquiera gente. Coach y jugadores profesionales en Puerto Rico, Chile, en Venezuela también, en, o sea, en España. En, o sea, eso me parece súper bien, bro. Claro, eso es lo que quería remarcar, que bueno, es lo que esta posibilidad es la que nos da la escuela online o digital, ¿no? Que, que nosotros podemos estar hablando de esto hoy, fue porque existe esa esa forma de, de comunicarnos por intermedio de la escuela. Sí. Eh, te, yo porque sé que mucha gente, lo que lo que tu experiencia la, la vivió mucha gente hasta antes de entrar, la está pensando mucha gente porque dice, yo sí. voy a aprender? Si este tío está en España y yo estoy donde sea, en Colombia, Venezuela, en Perú, donde sea, ¿no? Eh, y bueno, eso lo, qué bueno que, que así sea Esa es una de las ventajas de este tipo de sí, exacto Más bien, es lo que, lo que yo pensaba que hace una desventaja O sea, me di cuenta que era el, o sea, que yo estaba completamente errado Y es súper ventajoso Y más cuando, cuando el bitenis es un deporte que, que mucha gente, mucha gente Así como yo, hacen el curso para crecer O sea, para ayudar a seguir toda la ola y a sumarse y bueno, que, que el curso Hasta te dé esa, esa, esa facilidad ese networking con gente que no trabaja Inclusive sí solo como, como jugador Para, para, para Eso se iba a preguntar, sí, te, te ayudó como jugador También, ¿no? además de aprender para, a enseñar Jugador, mis amigos empezaron A decir como que mira él está haciendo como, que, como que mira, está haciendo las técnicas Y mira, estás está aprendiendo esto Está viendo muchos videos, ¿yo no? yo no estoy viendo muchos videos <risa> <risa> <Eso>, Estoy <risa> entrenando Estoy aprendiendo y me estoy entrenando Sí, que está viendo mucho video, no pero es que, si no, que cada vez que hago un golpe tengo como nueve profesores que me están diciendo: Mira, eso no es así. <risa> sí. qué bueno. Qué sí, bueno. Sí. Jesús, y, y tú, te has cre ¿estás creando una escuela o ya sea, la tienes montada después del sí. curso? Está en proceso, la estoy creando eh, poco a poco, porque uh -huh. aquí, como. Como todo aquí, la gente juega en la playa eh, y ahorita por lo menos, o las clases de hoy se cancelaron por el clima. por A pesar de que aquí el clima es perfecto en San Diego, sí. hay, días, hay, hay días que entra mucha brisa, mucho frío. Ya el, el viernes cambia la hora, entonces a las 4 de la tarde ya no ya no, ya, no hay, ya ya está oscuro. Ya está entonces, oscuro. Eh, sí, entonces yo hablé con unas personas, un coach de, que, que él ya tiene una escuela en Los Ángeles y me dijo así: ya es que en esta época, en, de, que viene noviembre hasta por lo menos febrero, la, la temporada baja un poco pero igual yo lo estoy dando poco a poco con mucho cariño dándole sigue, sigue siguiéndome instruyendo porque yo, yo, si, si algo estoy claro que yo nunca voy a aprender acerca del es un deporte sí. que evoluciona solo y, y eso nada o sea eh, lo, lo llevo dando poco a poco eso, eso como coach le eh, estoy dando clases ahorita eh, sí. ya empecé, empecé justamente apenas terminé el curso yo dije yo no quiero empezar yo pude tuve la oportunidad de clase antes y nada llegar a yo quiero estar o sea hasta con mi certificado mira ya ya y empezar poco a poco ya empecé de verdad que buenísimo me parece por lo menos a mí me llena mucho enseñar o sea yeah. ese ahora hora y cuarto que estoy con los, los la gente y las personas está ah no, buenísimo contento cuando vos tenemos la otra eso a mí me llena muchísimo y, y bueno de verdad que ya tengo todos los conocimientos de, por la clase de la escuela pues ya de verdad que me siento confiado en, en, en dar clase y, y, y, ¿cómo se llama? Y, y desarrollar jugadores, que eso es lo que realmente yo sé. Mi meta como, como escuela, o sea, que San Diego no, no solo seamos tres, tres personas que son pro y ya, pues no. Realmente quiero que se sume gente nueva y que, que gente que quiera competir y quiera representar afuera y así, pues. Sí, empezando con, con las clases, empiezan los chicos más jóvenes, empiezan a jugar de más chicos, lo toman como deporte propio y empiezan a evolucionar y niños que empiezan con 13, 14, 15 años, con 20, son unos animales de la arena que vuelan y le pegan de sí. todo, ¿no? Sí, no, total. Eh, y, y aquí como, está, es un, todo el mundo juega a voleibol y tenis. O sea, que sí. la gente no conoce el deporte, más bien, es, es, es, por, eso, por eso realmente es que como que he ido poco a poco porque he estado como que en, bueno, haciendo las clases en, lugar, en lugares claves para llamar a más gente, mucha gente no conoce el deporte Muchísima no. gente y, y lo ve y se pone a grabar con el teléfono y dice que pues, ¿qué, qué deporte es ese y es entonces yo ahí donde yo mira el deporte este le hablo y ahí cosa eh, como que eso es lo bonito pues ayudar a crecer el deporte aquí en San Diego de verdad que me llena pues claro. entonces poco a poco sí. eso poco, poco a poco voy a ir desarrollando la escuela que la o saque que ya está sí sí, o sea, sí. Ya está, solo que quiero crecer más pues te iba a decir, con respecto al clima, eh, hace frío, sí, pero bueno, hay vestimenta apropiada para jugar con frío, desde botitas, abrigo, chándal, bueno, lo, lo que te pongas, ¿no? Y sí. yo invito a el otro día hablaba con un chico de Madrid, que también fue alumno de la escuela, que es experto, él está en una zona muy fría de Madrid, aquí empieza el invierno ahora, estamos en otoño, en España, y y también hablábamos de seguir, porque en realidad eh, muchos deportes se juegan al aire libre haciendo frío, ¿no? Y este es otro más, ¿no? Se, lo que pasa es que relacionamos siempre playa, verano, calor. Sí, sí, sí, calor, sí. Y acá tenemos que hacer playa, deporte, no importa el clima, vamos a jugar. Que yo me quiero entrenar, quiero estar fuerte, quiero meter esta bola, quiero meter la otra, quiero ir abajo, ¿no? sí, sí, sí. sí no. eh, aquí, aquí eh, realmente me favorece demasiado el clima, porque aquí no, no es frío. O sea, no, aquí durante el día es normal, uno puede andar con su bermuda su franela. O sea, es perfecto para el para tenis claro. El único problema, el único problema es, es que es que muchas personas eh, entrenan después del trabajo, después de trabajar en la noche, tarde noche. Casi tarde. Y, y sí, de la a partir de la semana que viene a las cuatro y media, cuatro y cuarenta, ya no hay sol. O sea, se, sí. se va el sol pero igual hay muchísima gente que entra en las mañanas entonces o sea súper bien porque bueno yo estoy súper abierto a dar clases en de la, la mañana cualquier persona que quieren que quiera llegar a, a que a aprender el y a, claro. a, a, a duro estamos o sea como que yo o sea no, no estoy como que no que no puedo en las mañanas sí en la tarde que el frío que más bien hoy por la brisa porque la brisa sí está en es incontrolable súper o sea, que no se podía ni jugar, pero sí. no o sea, yo de verdad que aquí mucha gente, bueno, inclusive eh, el grupo que el grupo que nosotros tenemos, compramos unas luces y las ponemos en la playa para la noche wow. y bueno, Sí, no, buenísimo. Y entonces hicimos una logística, compramos un generador, de verdad que súper bien, la gente está súper bueno. enchufada. Okay, sí, que hay que aprovecharlo. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué sí. bueno. Te, te, iba, te iba a decir, eh, bueno, se me escapó algo que te iba a comentar. Bueno, que ese es el camino, que el camino es estar, mostrar el deporte. Nos ha tocado una época más complicada. Tiene dos lados, ¿no? Tiene un lado bueno, que somos los primeros en nuestros lugares. Empezamos, empezamos a marcar el camino. Nos cuesta, porque no hay mucha gente que, que esté jugando, entonces nos cuesta. Pero tiene otros beneficios. ¿no? Y, y lo importante de bueno, de, de, en tu caso y las personas que están pasando por la escuela, los chicos que están recibiéndose, es que todos tienen ganas de enseñar. Obviamente. Tiene sí. que tiene que existir esa, de aprender para enseñar, de aprender para comunicar, para transmitir. Sí. Es importante sí. que, que eso Una cosa que, que no mencioné, profesor, bueno, todo eso, todo eso que, que acabas de mencionar es como mi... mi... Como que lo, lo que, lo que lo que quiero lograr como coach, más y lo que logré como coach, como, gracias a la escuela, pero como jugador. Bueno, yo empecé la escuela y yo, yo, yo tenía dos torneos, había jugado dos torneos nada más, o sea, y dos torneos: un BT-10 BT y un BT-50 que fue cual y gané un juego que gracias a Dios y perdí. O sea, <risa> yo dije: Esta gente, los, las personas que van aquí tienen muchísimo tiempo, o sea, y cómo yo los alcanzo, o sea, cómo yo. Como yo llego ahí? O sea, yo no tengo. O sea, yo apenas empecé a jugar a partir de enero. O sea, yo en enero. Entonces, sé, gracias a que ya sé toda todo, todo la, la, la teoría, todo. El, ya, ya, ya soy coach, ya, ya me sé todo el curso. Este. Como jugador se reflejó en, en la técnica, en, lo, en los buenos resultados. Inclusive eh, llegué a una final de un BT10 hace. El, el, el último que jugué, llegué a la final. No gané, pero me parece que en un año llegar. Me parece que voy súper rápido Ajá. y creo que la escuela jugó un papel súper importante eh, porque pues, en, mi, en mi formación, en mi formación como jugador, no solo como coach, sino también como jugador. Bro. Y que y que bueno, ahora yo tengo el privilegio de poder enseñarle a mis partners, a los que son compañeros míos en claro. los torneos: mira, vamos a entrenarte porque yo, o sea, yo también quiero que tú seas mejor, porque si tú no eres mejor, no ganamos, ¿sabes? Entonces, no, y, bueno, y, y aprovechas tú también para entrenarte, ¿no? Total, Entonces, no total. solo jugar, porque a veces, por, por, por mucho tiempo que se tenga, si no hay una, una orientación, si no hay un objetivo a, a conseguir, si no hay un que vamos a jugar, como todos sí. los días. Eh, por lo general, cuando uno solo juega, hace los golpes y lo que mejor le sale, ¿no? Sí. Y no y, entrena y, y, lo que más le cuesta. Sí, capaz durante el juego toca la pelota cuatro o cinco veces y ya, y no tenés claro. nada. Pues. Entonces, tú eres bueno rematando. Ah, si me, si me vienes justa para rematar, yo gano el partido. Ahora, si me la tiran allá atrás para hacer una Verónica, sí, no. <risa> no sé hacerla. Entonces, no es bueno entrenar esos golpes que no sabemos. ¿no? Como los fáciles, entrenar todos. Entonces, cuando tienes amigos, así que para entrenarlos también le dice, a ver, entrenadme tú también a mí, porque de paso tú también te entrenas como jugador, ¿no? Claro, y eh, la mía atrás. <risa> la semana pasada, disculpe que le interrumpo, profe, la semana pasada eh, eh, le di una práctica a, una, a la persona que es mi compañero, que, que empezamos juntos jugando, él, él todavía ha jugado tenis, y bueno, empezamos juntos eh, a la, casi la misma fecha, y bueno, hemos en los ITF y, eso, y hemos ido subiendo juntos, ¿no? Quién es yo le dije, da, da, dame una clase, o sea, ya déjame que te dé una clase porque yo sé que yo tú puedes me dar algunas cosas. Dale, sí va, me parece buenísimo. Y empezamos a practicar una bola, la, la, el, el delito espinto, la bola acelerada, entonces. Y hace poco, o sea, después el juego siguiente, después la la, la, la siguiente vez que fuimos a jugar, hizo la bola acelerada y yo, y yo lo veía y dije, ah, aprendí, ah, aprendí, no, todo bueno, todo bueno. Entonces ya, sí. o sea o sea esas son las cosas que uno lo o sea, no se da cuenta de que, de que mira el curso y yeah, exactamente y o sea ahí es donde uno dice o sea mira yo sí si, o sea si si estoy ayudando a mejorar a mi partner que él supone que o sea, el, el ya un, un, el jugador pro categoría pro y lo y puedo claro. desarrollarlo más, más como mejor jugador o sea de verdad que sí. ya, o sea tengo ya la, curso, tengo la confianza pues como de, de, claro. Eh, sí. De, de, de, de coach Sí, sí. Eh, ahí donde está la historia que nosotros, con lo que aprendemos en la escuela, eh, podemos observar y ofrecer soluciones a distintos tipos de niveles de jugadores. ¿no? Podemos enseñarle a alguien que nunca jugó, a alguien que está jugando, que quiere mejorar algo, desde el servicio hasta la misma volea, porque a veces la posición del cuerpo no es, no es la adecuada, o el desplazamiento. Eh, a veces aparecen un, mon, un montón de cositas pequeñas que es donde nosotros afinamos mucho que, eh, para corregir o para no corregir porque lo hace mal, que mal, que lo, no, para que mejore, ¿no? Y sí, es importante que te, que te pidan que lo ayudes, porque si no te piden que lo ayudes, mejor no. No, claro. no a decir mucho, que a veces choca. Aquí. Y, y con él porque obviamente él es mi partner y, con, y vamos a ver el próximo torneo y todo eso yo le dije regálame una regálame que yo te dé una clase nada más y ya después como que de clase me dice mire y cuándo hacemos la otra y yo, ah quiere la otra esas son las cosas que por lo menos a mí me llenan no no no o sea, obviamente eh, te da ego sabes como que bueno sí pero o sea, como, como uno lo hace realmente con, con, con el amor con, con que uno hace las cosas, de verdad que la gente lo nota y la gente dice, mira, yo, o sea, como que la primera clase, fino. La segunda, ya, ya cuando termina la primera, mire, cuando hacemos la segunda, después que, bueno, ya tú sabes que estás bien, pues. Una sí. buena ¿Qué te iba a decir? Jesús, y como fuente de ingreso. ¿Tú lo ves posible que tengas una fuente de ingreso buena? Sí, te... Claro, inclusive también, Esa fue otra razón por la que lo hice, porque aquí no hay nadie, no, hay, no había nadie, no hay nadie que te. No hay ni un coach lo, local, por decirlo así, siempre era un, una persona de Brasil, que viene de Brasil, una persona que viene aquí, está una semana o semana clínica y se va. ¿Sabes? No, uh -huh. no hay persona. Incluso tengo un amigo. Que, que es otro coach que, que viene de Brasil, pero él está aquí. Entonces estaba buscando como que cambiarle la visa. No sé si va, se queda. entonces sé, yo dije, bueno, somos dos coaches, todos San Diego gigantes. O sea, nadie sí. conoce el deporte. Cada vez que vamos a jugar, la gente nos está tomando fotos y videos y preguntando. Y esto o está sea, también una oportunidad de, de, de, económica, pues una oportunidad de, mira, vale. vamos a de o sea, como que vamos a, a hacer la cosa seria. No nada más, mira, yo voy a llegar yo voy a dos, dos clases y me voy, sino vamos a montar un algo serio un, un, como una escuela donde la gente sepa que mira en tal sitio a tal hora la gente juega allá y esto es visten y y aquí no podemos podemos entrenar podemos divertirnos podemos competir podemos saber claro me pareció buenísimo y una buena oportunidad eh, como esa económica pues ya que sí, sí. tú dices, sí. somos realmente aquí prácticamente tú tienes otro trabajo pero digo, si algún día dices mira me voy a dedicar a esto a pool eh, Exacto. Eso lo que, por eso es que estoy ahorita, o sea, como que poco a poco arrancando para dejar mi trabajo realmente y dedicarme full a de la mañana en la playa, pues. O sea, Qué eso bueno. Es, es, <risa> es una de las bendiciones de este deporte, pues. Eso sí, Qué pues. bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho. También sé que estás organizando un torneo, ¿verdad? Sí, sí. Este para el 20, para el fin de semana antes de Thanksgiving eh, es el 20 de noviembre y un torneo dos son dos días. Y, y bueno, nada, Creo que va a ser el primer torneo donde vamos a dar el premio en, en, en metálico a, lo, a la pro la... Y bueno, estamos tratando de traer a la gente cerca de aquí, de Los Ángeles, de, de Santa Mónica, todo, todo, toda la gente que está al norte, uh -huh. para que llegue aquí a San Diego y sea, sea un evento grande. Bro. Qué bueno, qué bueno. Sí, cuando se empieza así con un torneo, a veces se transforma en una fecha fija. En... Ahora... Todo, el, el top, top del mundo anda por ahí por Centroamérica, ¿no? Por, por, estuvieron en Puerto Rico, ahora sí. es Aruba. Eh, por ahí te los, te los... En algún momento puede ser el, la tercera parada. Sí, sí, Él se mudó, bueno, está viviendo ahorita eh, Tomaso, Tomaso Giovannini, que es un sí. del top del mundo. Sí. Y, y él, pero él, él, él, él, él se la pasaba. Él él, su carrera es viz y... Y él se la pasa viajando y de vez en cuando va a dar clases en, en, en una en escuela que allá así, así va, pues. Pilar. Pero en Los, en los Ángeles, comparación de San Diego, ahí está, el Vicente le lleva años de desarrollo. Ya tienen ellos, tienen su, su espacio fijo en todas las playas. ¿Dónde ya es tienen, que están? En Los ¿Qué? Ángeles. ¿Eh? En Los Ángeles, Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí. Mm. Eh, queda, me queda como a dos horas, pero ya ellos allá tienen el Vicente. Hace tiempo, hace unos años ya fue un brasilero, lo empezó a desarrollar y después empezaron a sumarse gente. Ya tienen estas tres escuelas, una asociación de disténicos. O sea, está viendo, está muy bien, muy buen desarrollado. Sí, bueno Pero que bueno, viendo... que eso es muy bueno porque es un modelo a seguir también. No, no sí. claro, claro. claro. Eh, inclusive la marca, eh, yo lo veré que me eh, patrocino de una marca que es esta marca Solar, solar que también son de, es una marca de California, de, de, de, los, de los Ángeles. Uh -huh. y, y esa marca, ellos patrocinan una escuela y, y, y la cofundadora tiene una escuela que es en Santa Mónica. Y ellos me han ayudado también, como que a mostrarme el camino. Mira, esto es así más o menos, ¿sabes? Como que bueno. Eso es un guía, pues un guía que, que te diga: Mira, esto, esto es así, así, así, más o menos cómo conseguir los permisos, cómo hacer esto. Qué bueno. Y buenísimo, sí, no, buenísimo. Ya, ya, te, te, ya te, te preguntaremos en la comunidad y nuestra comunidad de expertos. Para que nos cuentes sí. tus avances, ¿no? Cuando, cuando los Sí, bien, es, es, La idea es, de esa comunidad es que nos sirva a todo lo que cada uno vive y, y los podamos compartir. ¿no? Entre, o sea, no hay competencia, al contrario. En esta época del deporte, el apoyo positivo y el desarrollo bueno es lo que todos queremos de alguna forma. ¿eh? Sí, eh, y después, de, después del curso... Uno no es que, bueno, termina el curso y ya me voy. Uno se queda, o sea, uno, uno en, entra a una comunidad de, de puros coaches que está alrededor del mundo, pues. Y ahí se comparte thrill, se comparte logros, se comparte. Mucho, o sea, está un grupo abierto para debate, discusión, aporte. Buenísimo. Sí. Qué bueno. Qué bueno, Jesús. Bueno, la verdad que me ha encantado <coughs> la idea de Hablar contigo por esto, bueno, para que la gente te conozca, la gente que me conoce a mí, que conoce la escuela, tus amigos eh, te vean también en acción, que podamos hablar y contar de qué se trata esto que, que estamos haciendo entre todos, no que es desarrollar el deporte, no hay otro, otra sí. finalidad, y que vamos a seguir creciendo. Eh, ahora la escuela se va a lanzar en, en Brasil, totalmente en portugués, y bueno, sí. ya te avisaré cuando la empecemos a preparar en inglés sí. para que te sumes también, que, sí. que es, es otra posibilidad, no, que no es sí. imposible, es, un, es una cuestión de traducción y de que haya alguien con el entusiasmo, por ejemplo, que tú tienes para meterte, ¿no? o sea, que bueno, ya lo hablaremos con, con tiempo. Gracias. Sí, bueno. No, Jesús, yo de estoy encantado por... de que hayamos hablado, eh, no te quiero quitar mucho tiempo, que sé que también tienes actividades y aunque haga un poco de frío, igual por ahí te vas a la plaza un rato. Sí. No, profe, de verdad muchas gracias y bueno, gracias por, por este espacio y por todo lo, todo lo que me ha enseñado el curso, de verdad que más agradecido no puedo estar, era lo que estaba buscando, me lo, Dios me lo puso enfrente así mira ya está buscando, aquí está puesta, que te llegó con, mediante el libro, mediante... El libro. Y bueno, profe, seguimos en contacto, estamos sí, en, sí, el, sin a, duda. A, solo un live, solo un mensaje en el grupo, y bueno, seguir desarrollando el deporte, que es lo, como usted dice, lo que, como dice, lo que todos queremos. De aquí no hay, no hay, para atrás no hay nada, para adelante, bueno. Para, <risa> para adelante tal, está todo abierto para hacer cosas. Así es. Bueno, un placer, muchísimas gracias por tu atención, por tus ganas. Te deseo todo lo mejor en, en este torneo y en todo lo que vayas haciendo y seguimos hablando entre nosotros aquí en nuestro grupo y personalmente. Feliz. Saludamos a toda la gente, un montón de amigos tuyos que han pasado por aquí. Eh, sí. Que te no, bueno, están dando vez. muchos saludos. No sé si los quieres saludar. A ver, no, sí. Gracias a todos por estar conectados en el live y estar pendientes de, de bueno de toda la conversación y bueno, a seguir, ¿qué más? No hay más, no hay más nada que hacer que seguir. Vamos para adelante. Dale, sí, profe. Venga, un abrazo. Jesús, cuídate. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.